Hola. Quizás se preguntarán ¿por qué volví? Y yo les responderé esa pregunta, pero antes de comenzar les tengo que decir que si no se acuerdan quién soy. Soy ZHMS, un youtuber que subía vídeos de Near. Bueno ahora sí, antes que nada les pido disculpas por dejar inactivo este canal, bueno la pregunta del mundo, ¿por qué me fui o mejor dicho porque dejé inactivo el canal? Bueno todo esto tiene una simple razón. La escuela y si podría sonar estúpido pero es algo que me consume todo el día. Y al todo el día me refiero a todo el día y otra cosa. Es que he estado muy ocupado trabajando en diferentes servidores en la tan conocida plataforma de Discord. También que he tenido poco tiempo ya que tengo que salir muchas veces. Ya sea por las compras o diferentes labores antes que nada diré que el canal podría dirigirse a otro contenido. Y no solo estar centrado en ver ya que es algo que ya no me gusta del todo siento que cada vez se vuelve más genérico y aburrido. Y es mi opinión si a ti te sigue gustando no estoy en contra de ti ni de nadie, bueno dicho esto acabo el vídeo, nos vemos en unos días, y como les dices un buen amigo, el tiempo nos cambia.